Hola, ¿qué tal mi gente? En este video tutorial vamos a aprender cómo yo puedo eliminar el fondo de una imagen utilizando Microsoft Word, ¿ok? Así que vamos adelante. Ok, lo primero que vamos a buscar es la imagen, ¿verdad? Vamos a ir a Google. Vamos a buscar una imagen cualquiera. Voy a tomar esta, le voy a dar clic derecho, copiar imagen y vengo aquí y le doy clic derecho o si no le doy control v ok entonces yo quiero eliminar todo lo que es azul solamente quedarme con la caricatura entonces voy a dar un clic encima de la imagen en el momento que doy clic encima de la imagen se me habilita esta pestaña que dice formato cuando le doy a formato veo que hay una opción que dice quitar fondo si le doy un clic a quitar fondo él va a hacer una eliminación de fondo de manera automática entonces si yo me fijo aquí, todo lo que está morado es que lo está eliminando. Ok, entonces como yo quiero preserve, eh, preservar la oreja y los pies también, yo voy a alargar un poquito hasta aquí. Ok, entonces si ustedes se fijan, hay una parte azul ahí que esa parte no la queremos porque esa parte de la cola, ¿verdad? Si yo lo doy a Enter, miren cómo va a un perseverar la parte azul. Si la quiero eliminar, simplemente vuelvo de nuevo, doy un clic en la imagen, le doy a formato, le doy a quitar y miren aquí donde me dice marcar las áreas para quitar marcar las áreas para mantener, en caso de que haya borrado una área, ¿verdad? yo solamente quiero quitar ese azul y ese azul yo le voy a dar aquí y vengo aquí, le doy un clic y miren cómo se puso negro, indicando que ya la va a borrar, le doy otro clic aquí lo voy a poner un poco más cerca le voy a dar un clic ahí para que me quite ese azul. Otro clic más cerca. Vamos a ponerlo más cerca. Vamos a darle ahí. Y ahí entonces me va a quitar. Entonces si le doy a Enter, miren ahí como ya yo tengo mi imagen. Ahora yo voy a tomar una imagen cualquiera y voy a adaptar el muñeco. Voy a tomar un, una imagen cualquiera, no importa. Clic derecho, copiar imagen Control V Como quiero poner una imagen encima de la otra Le voy a dar formato Y le voy a dar posición Y le voy a dar aquí donde dice Como quiero poner una encima de la otra Le voy a dar al muñequito Le voy a dar a posición Y le voy a dar ahí Vamos a ver si se sube, mírenlo ahí Ven como yo puedo ahora Adaptar dicha imagen, ¿verdad? Al formato de fondo. Bien, muy interesante cómo yo puedo quitar el fondo de cualquier imagen eh, utilizando Microsoft Word.